Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Vamos a la cámara. ¿Estamos? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan, cómo andan? El miércoles una vez más. El miércoles D me responde hoy. Bien. Soy <coughs> este fue mi barbero. Se nota como un poco de todo el, el desastre que había. Encontré una cana en mi barba. Esta semana, por acá abajo. Nunca habían salido por acá abajo, generalmente siempre el bigote. O por alguna razón en las cejas. Pero bueno. ¿Cómo andan? Ah, vamos a avisar por Discord. Creo que hay que avisar. Ops, a menos que allá ya avisado. El Discord... El, el, tenemos un bot en Discord que... No sé cuándo avisa. No sé cómo programarlo. <risa> eh... Pero bueno, está ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver. Como siempre, vamos a esperar unos minutos a que llegue más gente, a que se ¿No está? Hace como... ¿Qué minutos? ¿Soy? Eh, ¿qué? Eh, ¿Cómo estás? Cuatro meses. Woo, gracias. <ríe> eh, ¿Qué tal mi semana? La primera pregunta de la noche. Mi semana viene fantástica. Eh, tuvimos que pasar, bueno esto es parte del anuncio, lo voy a repetir ahora, pero tuvimos que pasar la, el día en el que jugamos rol. Uh, del martes al jueves, así que aprovechamos el lunes para juntarnos y hablar sobre la taberna y qué iba a pasar. Y pudimos aprovecharlo bien, después el martes grabamos el video, el video que sigue. Y eh, este de acá me responde, muy contento. Así que muchísimas gracias por, por suscribirte por cuatro meses. Gracias, gracias, gracias, nos ayuda muchísimo. Eh, ¿Qué sí, mi semana? Por ahora viene fantástica, se proyecta re bien Porque digamos, mañana jugamos rol El viernes eh, Creo que no hay nada para hacer el viernes <risa> eh, Pero bueno, eh, la verdad, fantástica El domingo pasado tuvimos PvP Estuvo re divertido, ahora seguimos con PvP Ahora voy a eh, Ahora vamos a dar los anuncios eh, Esperamos unos minutos Igual sé que eh, Suele llegar en un rato más tarde este discord no avisa, no puede ser, o ¿sabes qué? Uh... Um... <risas> gracias, gracias Bueno, vamos a aprovechar Y, y tirar los anuncios Item. Primero, como ya dije La aventura la vamos a pasar a jugar los jueves El horario se va a mantener de 7 y media A 10 y media, pero eh, Vamos a jugar los jueves Empezaron la facultad Empezaron la facultad y bueno Hay que, hay que acomodar horario siempre. Está, Por mí está fantástico este es el, el domingo, es la tercera fecha del torneo Y eh, se define el tercer y cuarto puesto Eso quiere decir que el domingo que sigue Es la final, a ver quién gana Va a estar re bueno Y el miércoles que viene tenemos building Miércoles de building tengo planeado unas cosas creo Quiero ver si están buenas, vamos, vamos a ver Todavía no tengo decidido cómo atacar el tema Pero ya sé que, de qué quiero hablar um, A ver, a ver, a ver si sí, es la primera vez que vienen a este stream, la idea es que eh, vamos a charlar sobre juegos de rol y demás Y me hacen preguntas por el chat Yo las voy a ir respondiendo en el orden que me aparecen a mí Así que, eh, si hicieron una pregunta y tardan en responder, aguarden unos minutos Trato de, de dedicarle un ratito a cada una Así que creo que hay una pregunta por acá Bachi, ¿Puede ser? A ver, a ver <risa> Esta es de Gun ¿Qué tienen planeado para los próximos meses en la taberna? Bien. Algo que sabemos que tenemos planeado es que dentro de poco queremos hacer un. Eh, resumiendo a Nurem, que la idea es, es eh, juntarnos. juntar el equipo que juega, ¿no? Pachi, eh, Lu y Max. Y charlar sobre lo que viene siendo la aventura hasta la fecha. Que es desde que volvimos a jugar. Eh, ya son. creo que 8 sesiones, una cosa así. O 10, no me acuerdo. Eh, pero charlar un poco sobre los personajes, cómo viene la historia, qué espera más o menos cada personaje, qué, qué intención tiene, qué, qué, cómo vivió eh, más de manera personal algunas cosas. Eh, tal vez charlar un poco sobre cómo se construyó un poco la historia. Y, y está bueno eso, la verdad tengo, tengo ganas de hacer. Esto. Así que eso es algo que se viene pronto. Después tenemos eh, Como se termina el PvP. Y se termina el world building. Eh, va, va, va, vamos a empezar el temido, el temido stream para mí, que es crear un juego de rol <ríe> en stream. Algo, es sumamente difícil hacerlo en privado, así que en stream no creo que sea más fácil. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Todavía no tengo definido eh, los límites entre los que me quiero mover a la hora de crear eso, pero bueno, será tarea del león del futuro. Y después hay otras cosas que están ahí en proceso y en camino, de las cuales todavía no podemos dar muchos datos, porque eh, si bien están muy bien encaminadas, todavía no está todo en concreto y decidido. Eh, pero va a haber cosas nuevas en el canal, hay, hay, hay muchas situaciones que se están resolviendo para que haya más contenido y variado sobre todo. Creo que hasta ahí puedo decir. A ver, a ver, a ver. Bueno. Acá veo otra pregunta. Alex24. ¿Las compras de objetos deberían hacerse fuera del rol hablando con el DM? Buena pregunta. Eh, <coughs> ¿Eso puede ayudar a resolver el tiempo? Sobre todo, digamos, si los jugadores, la sesión terminó o empieza en una tienda. Pueden simplemente... Los jugadores le mandan al DM lo que quieren comprar por privado y, y listo, digamos. Esa, esa situación se ignora. Pero por otro lado, tal vez rolear una tienda está bueno. Armar la tienda para, para el DM es medio molesto porque tienes que tener el precio de todos los objetos. Generalmente los, los, la economía que está en el libro, como está armada en el libro, no se suele usar para muchas aventuras, mucho menos la homebrew, que cada, cada DM tiene su forma de ponerle precio a las cosas en base a lo que esta persona considera correcto. Eh, pero por otro lado está divertido Jugar vendedores que, o, o vendedores digamos qué sé yo, o, o, o agresivos o malos O divertidos y menos Que les gusta que vengan a comprar y Tal vez alguien abrió su tienda Y los primeros clientes son los jugadores Y estar de contento y les ofrece cosas Y les regala y les dice Ay son las primeras personas que me compran algo eh, Eso también es divertido Y, y Entiendo, digamos, que tal vez no avance la historia, tal vez no, no se genere un, un momento fuerte en la trama, pero eso también es un momento aprovechable, como DM seguro. Depende, depende más o menos la, lo, lo que necesiten. Si necesitan hacer, eh, a, a ahorrar tiempo para dedicarle a así si algo está pasando y tenemos que ir a comprar y salir, bueno, sí. Pueden incluso en el mismo momento de juego le dan al DM la lista, el DM les, les dice, bueno, sáquense tanta plata y vamos. Señor <ríe> no Mom Pregunta. ¿Momento más trollface que has tenido como DM? De estos Luciana, ¿se acuerda? O Bachi, tal vez. Yo no me acuerdo, pero... Eh... Pero... A ver, creo que me está hablando. No, no Ahí el bot tiró el costo ¿Quién <risa> lo tiró por aquí? El... ¿Qué está haciendo? Lo mejor Momento más troll face que he tenido como DM Si hubiera Luciana Porque yo no me acuerdo Generalmente le, les hago cosas hacia los jugadores con, Sobre todo con su pasado O algo similar eh, Pero bueno eh, no quiero spoilear, digamos, si alguien está viendo a Nurem, pero en el último dungeon de Nuren hay un monstruo que que aparece sobre el final. Eh, eh, acá, acá Luciana me está diciendo. Eh, me acuerdo una vez, no me acuerdo cómo. De razón no sé si una maldición o algún efecto de algún hechizo o, o de algo extraño eh, un jugador tenía que hablar sin mover las manos eh, o al revés o mover mientras a mover las manos mientras está hablando eh, pero justo esta persona eh, solo se puede expresar si está digamos eh, moviendo las manos y, y casi se vuelve loco me odió por eso nos matamos de risa pero pero eso estuvo divertido. Y después en otro momento habían caído también en una trampa, un paso algo por el estilo. Y también con este mismo jugador, él solo podía hablar cuando estaba hablando otra persona. Eh, y se volvía loco porque él odia que se interrumpa, ¿no? Estuvo, eso estuvo divertido. Pero después otras así no me acuerdo. Ah, eh, ah estaba hablando del, del último dungeon. Al final del todo hay un monstruo que me hizo reír muchísimo a mí. Y, no, y estoy orgulloso de haber logrado el lugar para encontrar ese monstruo y usarlo, así que... También, pueden, pueden ver Ahí el último dungeon de en Que creo que es la, sesión, la última sesión, no, la anterior <risa> Pero eso estuvo divertido Y voy a tratar de, de acordarme de Alguno más, porque seguro si hubo un montón más Seguro hubo más situaciones Que aproveché Para hacer alguna estupidez Nunca de maldad, siempre de, de, de buscando Estupideces Y reírme fácil Eso, eso es principalmente lo, lo que quería hacer Ah, viene, viene me alegro, me alegro que pueda vernos en vivo A ver, sigamos sigamos. Si tiene pregunta Mr. Halloween, amo los Goblins ¿Qué opinas de un Goblin como personaje? A mí también me encantan los tragos, Son sumamente divertidos Además, la raza ya está hecha La raza ya está hecha o oh, en Day de Quinta Edición En Pathfinder tiene que estar eh, O oh, oh, en Resurgir el Dragón incluso Lo que tienen... Lo interesante de los tragos es que tienen como todo esta, esta, esta, este trabajo anterior, digamos, de todas las historias de los tragos. Tienden a hacer algo malo, eh, tienden a ser idiotas, pero siento que es una raza con mucho, mucho potencial. De hecho, eh, muchos personajes interesantes en, en las historias terminan siendo uno de estos que busca la manera de reivindicarse. Eh, Sí, aprovechenlo, aprovechenlo. Les, les va a dar situaciones divertidas sin parar. Eso es seguro el traje. Ahora mismo no. Creo que nunca tuve un traje en la Pero bueno, va a haber oportunidad. Eh... Me... Fue la anécdota del traje, pero había, hubo, hubo un traje una vez. Y. Déjame revisar ya mismo rápido. ¿Cuáles son, cu ¿Cuáles son las cosas? Que... No los stats del trasgo, sino las habilidades especiales que tiene porque... La raza viene con algo, algo Divertido seguro ¿Van? ¿Qué nos puede dar el trasgo? Esto estoy viendo en quinta edición Entonces están jugando otros juegos pero En la furia de los pequeños Sí señor <ríe> Eso está re bien. Y. Podés tomar. puedes destrabar o esconderte como acción adicional. Eso está buenísimo. Además, también siempre. Hablan trago, ¿no? Y. y, y hablar un idioma así puede ayudar en muchas situaciones, sobre todo si encuentran. Eh, enemigos que hablen este idioma y estén tipo, tramando. Con, y justo tu personaje entiende todo y después le tienes que contar a los demás. Y se vuelve importante en el grupo. Así que sí, usen tragos, re, <ríe> re. Re re decíamos sí, Alex24 ¿Qué razones tendría un personaje malvado Para combatir el mal y unirse a la party De personajes buenos? Bueno Puede haber Un, un, un gran abanico de razones Pero digamos, si es alguien malo Que quiere ayudar a los buenos Podés considerar que tal vez está buscando Alguna suerte de redención Que, que vio Digamos algún mal más grande que él y se dio cuenta que no era el camino y ahora está tratando de reivindicarse y, y ocupar lo último que le queda para, para ayudar a los demás o se dio cuenta que una buena manera de derrotar al, malo, al más malo actual es ayudando a este grupo para que una vez que lo derroten subir él Eso también está buena eh, puede ser y en cuanto a los personajes malvados y la, el egoísmo ¿no? que tienen, lo cierto es que eh, no importa si seas bueno o malo, en grupos se sobrevive más fácil. No, no, hay, no hay con qué darle, digamos. Sobre todo, supongamos que sos un, que sos un mago malo, vas a necesitar un grupo, alguien que, que adelante tuyo que reciba los golpes. Un, un, un personaje malo tiende a ser alguien tal vez un poco más egoísta, que, que se ocupa más de... de Problemas y no de los otros Pero no necesariamente tiene que andar eh, Pateando gatos y, y siendo solo Por la vida, porque es re difícil No importa cómo sea, de estar solo es, es Muy muy complicado conseguir cosas solo también uh, Además fíjate las, Todas las misiones que, los, que el grupo hizo En equipo eh, la, Las resolvieron Entre todos y se necesitó de alguna Manera que todos hagan algo Y una sola persona no va a poder sustituir el trabajo De otras tres más también, digamos, puede encontrar seguridad en el grupo. Puede encontrar gente para aprovecharse de... Tiene, tiene que ser un poco... Tiene que ser inteligente. Y ir solo es complicado. Sobre todo, digamos, si hay enemigos más grandes que él. Ir malo de nuevo no significa estar todo el tiempo pateando gente en la calle. ¿sí? Podés tomarlo algo como... Eh, que necesita... Eh, Incentivos más, más importantes que los otros Para ayudar a otra persona Bueno, me secuestraron el hijo Ok, te secuestraron el hijo Me va a ayudar Cambio, ¿no? Contratá mi servicio, no me interesa Si, si, no, si no me pagás de, de, de, Esa sería más O, o incluso puedes decirle, bueno, no me interesa Directamente Esas, Esos son los momentos en los que se demuestra más el alineamiento Que cualquier otro Un personaje bueno dice, uh, ¿para dónde se fueron? Para allá Vamos. Un personaje malo tal vez eh, Averiguaría, digamos si, si, si va a pagar el, el, el, eh, Va a pagar por rescatar al hijo O incluso Encuentra a los malos y le dice Che, esto que están haciendo me gusta, puedo sumarme ah, ah, eh, en, Encuentro oportunidades donde, donde realmente los demás no También sepan <coughs> Sigamos, sigamos, veo acá mucha charla, muy bien ahí. Vaquero. Pregunta, ¿cómo es el sistema de Powered by the Apocalypse? Powered by the Apocalypse es un, un sistema de juego independiente. Eh, y Independiente se refiere a... Eh, a que no es de los juegos convencionales tipo de, de Vampiro, Tulu, etc. Y es un sistema más dedicado a la narrativa de, del juego que al sistema de eh, No hay tanta discusión. En estos juegos no hay tanta discusión sobre eh, los numeritos o qué habilidad le queda mejor a un personaje, etc. Eh, pero eh, eh, la discusión va por el lado digamos, de cómo desarrollar una historia. Y demás. Bueno, a mí me parecen temas geniales. Además, al ser maleables, vos podés jugar muchos juegos y hay un montón de juegos que se basaron en Powered by the Apocalypse para eh, crear su propio setting. Su... Es, es como una respuesta muy larga, es un manual entero, es una, una serie de videos, pero bueno. Te lo recomiendo, de hecho, eh, es súper sencillo de jugar. Eh... Por ahí leía que alguien estaba haciendo una pregunta, pero... Eh, se perdió el resto del texto. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, por acá. Uy, me re perdí. Vaquero. Si uso un conjuro de toque como infligir ideas mientras le estoy dando la mano al enemigo. Pero por rol, o sea, conseguí que me diera la mano y después castigo el conjuro. ¿Sería daño directo o cómo lo relearías? Eh, yo le daría eh, esta, esta es una, una pregunta de hecho muy, muy, muy discutida Porque Ya se está cumpliendo todos los requisitos Para que funcione Pero por otro lado digamos Si yo lo hiciera al revés El NPC toca el jugador Yo le daría al jugador la posibilidad de, de esquivar el ataque haciendo la tirada de ataque de hechizo. Y yo sí lo haría. Entonces, si, si lo aplico para los jugadores, también lo aplico para los NPCs. Así que para mí se si hace la tirada, no importa que lo esté tocando. Eh, por una cuestión de, de, de respetar las reglas comunes del juego. Vaquero. Una pregunta. ¿Un jugador puede usar la funda de la espada como arma improvisada? Sí, si no me equivoco, el, el, el, la regla de arma improvisada es que simplemente sea algo que no sea un arma, así que debería, debería poderse. Tú, vaquero, ¿nos podrías mostrar la mini-libretita que nos mencionaste en la barra? ¿Mini-libretita? Tengo muchas libretas, no sé cuál. Eh, ¿Cuál? Ah, a ver si la tengo. Acá está. Esta es la mini liretita que me regalaron. Para que. Esta, así de chiquitita es, digamos, para que puedan comparar. Y. fue mi cumpleaños. Y por ejemplo, si abrís la primera hoja, dice Feliz cumpleaños León. Y ahí. ahí eh, la firma de todo el grupo. También tengo los trucos, los trucos para el Crash, el Crash Team Racing del PlayStation 1. Hay una hoja rota, ¿sí se ve, está aclarado ahí que es una hoja rota. Esta es una página no disponible. Les conté. Y esta es una página disponible. Y <risa> está llena de estupideces así. Eh... Hay personajes, estadísticas, clases de Tateti, cosas así. <ríe> a ver, a ver, ¿dónde estamos? Uh, ¿Sí? ¿Me perdí? No, acá estoy. Soy un sabio, hola León. Un, una, una pregunta fuera del rol. O a, un, a una amiga. Como soy un sabio, si estás viendo, se cortó el resto del texto. Así que si preguntaste más abajo, ahora lo voy a buscar. Pero, eh, vaquero, ¿podrías contar de qué trata Paranoia como sistema? Paranoia. Nuevo, esto es todo un sistema. Eh, pero se los súper recomiendo para leer. Paranoia es un gran, gran juego. Es súper divertido. Eh, la idea es que los jugadores van a trabajar en una, en una ciudad controlada por una inteligencia artificial que anda mal. Y está un poco loca. Y los jugadores van a tener contacto con la computadora, como el resto de la civilización. Y en la ciudad pasa de todo. Y. El juego tiende a ser eh, sumamente burocrático en todas las decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, una de las características que tiene es que los jugadores empiezan con clones. Porque se mueren muy, muy, muy rápido. A veces la computadora los manda a que vayan al centro de eliminación más cercano. Y vuelven con su otro clon. En el juego se mueren los personajes así, pum, pum, pum, sin parar. Eh, pero es súper divertido. Es súper divertido. Hay de todo para hacer, se los recomiendo. Eneas, ¿qué te parece el círculo de los druidas de los forjados? Buah, no sabía que había uno A ver, ¿qué onda? ¿Dónde, me salió, esto? ¿Dónde me salió esto? Ah, Deberron ¿Ah? Eh... Le faltaban cosas a los forjados, digamos Ahora tienen tiene más, más cosas A ver, a ver, a ver La verdad que eh, Me encanta, sobre todo para el, para el setting de Everron Porque En Everron, digamos, lo, lo, los forjados son algo Súper importante como raza Esto que Estas criaturas de metal eh, Estén relacionadas con la naturaleza Me parece genial porque el metal es ¿no? parte de la naturaleza Me acuerdo en Pathfinder yo tenía En algún momento tuve un Había una raza que eran unos androides Tenías Era un robotín Y yo quería ser un druida por esta razón digamos De ser esta computadora Conectada y creo que esto te permite El círculo de los forjados Yo creo que suena súper divertido Además si estás jugando en encontrar Encontrarte algo así de ser genial Tú, cabra, ¿qué comieron hoy? Hoy comimos... <risa> hoy se pudo comer suyo. A ver, a ver... Vaquero. Si con una party y el DM se juntan con la idea de hacer una party de goblins. O sea, goblins, o goblin y osgos. Tú como DM, ¿qué tipo de aventura les tirarías? ¿O qué tipo de one-shot? <risa> y... Probablemente esta es, esta es una de esas ideas que surgen para, para cuando están todos matando de se risa tipo, oh, ¿sabes lo que podemos hacer? Jugar unos tragos y qué sé yo. Bueno, dale. Así que si... Yo me imagino que esa es la intención con la que me dirían, che, queremos jugar tragos Así que trataría de hacer algo súper divertido. Algo como que algún aspirante a, a, a Lord malvado está reclutando ese ejército y a los únicos que pudo reclutar hasta ahora son a, a ellos. Así que está tratando de sembrar el caos y la destrucción. Y los manda a ellos a hacer misiones. Así que... Tipo, los mandaría no sé, a robar vacas, poner algo por el estilo y ellos tengan que resolver todos los problemas de robar vacas. Suena divertido. <coughs> Alex 24. Mi personaje de la próxima sesión debe dar un discurso que conmueva. ¿Se debe escribir los diálogos o deben ser improvisados por lo que pasa en la sesión? Yo creo que son es algo que vos tendrías que decidir cómo aprovechar. Si tenés toda una sesión... Toda una semana o una cantidad de días Para ir y con algo preparado Si vos vas y lo haces Vas a sorprender a todo el grupo Y va a ser algo Súper importante en, en el equipo Que lo van a, se lo van a acordar para siempre Porque, digamos, te dedicaste Le pusiste tiempo y demás Ahora, si, si lo querés improvisar Tal vez te salga bien igual Y sea de la misma, de la misma categoría Pero yo no veo nada Nada de malo en ir con algo preparado Suena... Eh, suena al nivel de dedicación que le está poniendo tu DM a la hora de preparar las aventuras, porque el DM ocupa tiempo libre de su vida para hacer cosas, más allá de que pueda improvisar o no, así que eh, yo te diría que lo aproveches y hagas un, un discurso genial que conmueva, que mencione eh, experiencias que tuviste con personas o, o cosas que se perdieron y se ganaron, así que aprovechalo, su, suena, suena un momento lindo para tener. Vaquero, una pregunta con Anune ¿Utilizas algo al azar al dar recompensas como objetos mágicos Y cosas así? No <ríe> eh... No, para nada eh... A menos que sean Lo que suelen ser Al azar son las monedas de oro que llevan las personas Encima, cuando los personajes Lootean algún partido por ejemplo ha rondado dado tiro y salen esas cantidad de monedas Pero algo que encontré es que Preparar una aventura para un stream es realmente diferente a preparar una aventura para, para jugar con tu mesa en privado Entonces, tal vez, digamos, me gusta tener más control sobre todas las cosas Y todavía no me siento muy seguro como para venir y, y, y sacar así cosas de la arena en el stream quiero, quiero que salga lindo, hay, hay como una, otras intenciones además de, de solo jugar rol, ¿no? Y así que le, lo hago con mucho, mucho cuidado De todas maneras... Eh, los objetos que les voy dando a los jugadores son del tipo de objetos que me gustan a mí. Son objetos que hacen cosas locas y, y vamos a ver qué hacen ellos con eso. Nada más. Pero las monedas que tienen la gente encima sí suele ser el azar. Acá está. Char Bronner 101. Hola. Mi primera pregunta no es sobre el rol, sino sobre el canal. ¿Han pensado en hacer un video de manualidades para personalizar, por ejemplo, la carpeta de personajes? ¿Sabes que lo habíamos discutido con Luciana? Tipo, a, a, que haya un, un video sobre una manualidad que, que sea, digamos, una, una carpeta de personajes o una cajita donde esté el personaje, los dados y las lapiceras y demás. Pero nunca nunca hablamos mucho más al respecto. Pero... Eh... Pero no así como una carpeta, era más tipo una cajita. Eh, igual suena bien la idea, así que. Eh, Luciana seguro está escuchando, así que lo vamos a anotar. Ahí está. Eh, vamos a ver qué sale. Tapiar. <risa> ahí está, ahí Luciana se acordó y se acordó de otra también. <risa> Tapiar. No es una pregunta, pero siempre quise jugar un bardo que haga freestyle. Pero que sea tartamudo. Entonces tiene chances de que el hechizo no salga. Eh... En Day 35 existía algo que se llamaba el fallo de conjuro Que principalmente te lo daban las armaduras y los escudos. Y era un número porcentual. Tipo 10, 20, 30%. En el que cada vez que vos lances magia con eso puesto. Tenías la posibilidad de que no te salga el hechizo. Porque tenías que hacer la tirada de un de 100, y si tirabas eh, menos de eso, el, el hechizo fallaba. Porque era difícil lanzar magia con armadura, esa era la idea. Eh... Pero suena bien, por ahí lo, lo podés rolear, digamos, como que va a lanzar un hechizo en particular, pero digamos, por, por cómo él lanza magia se equivoca y lanza otra cosa. Eh, suena, suena algo que se puede aprovechar, sí. No, no, no creo que haga falta que, que sea tartamudo siquiera. Él simplemente puede ser distraído. No, no. No tiene, tiene que empezar a, a hacer el freestyle y tal vez se olvida lo que iba a decir o se, o se le sale mal la rima y, y lanza otra cosa. Pero podés hacer eso, digamos, como que él anuncie que su intención es lanzar, que sé yo, armadura de mago y termina lanzando un proyectil mágico. Eh, te, te puede ser una buena manera de usarlo. <coughs> Vaquero, pregunta: ¿Con los goblins de diseño gusta más el de Pathfinder o el que se ven más humanoides? Ah, en cuanto a imagen, a mí, los, eh, en cuanto a imagen, a mí me gustan más los traguitos, los que son verdes, con oreja puntiaguda y, y nariz puntiaguda, ¿sí? Eh, o si no, los del Señor de los Anillos, las películas también estaban muy bien hechos, así todos chiquititos y, y medio monstruosos, y eso estaban geniales. Nadie, no me acuerdo otros otro, Otros así, otros tragos que, que Que haya visto O sea, sí, vi muchos, pero hay un montón Que no me gustaron, eh, sobre todo Magic Magic tiene, los tragos son como un monstruo súper clásico De ellos, y los, los iban modificando En un momento fueron tipo unos monos eh, fue, fue, Pasaron por un montón de cosas, pero los tragos así Bien comunes, a mí verdes Anda La cabra Estaría cool un video sobre cómo cosplayar o cositas para sentirte como tu personaje como ustedes hacen. Sí, de una. Me encanta esa idea. porque, eh, Sobre todo porque no tengo ni idea cómo lo hacen. Tipo, es, es algo que ellos eh, hacen personalmente. O tal vez lo charlan entre ellos. Yo creo que tal vez me han preguntado algo sobre cómo qué es que te parece esto y qué te parece el otro. Pero pero no, no tengo ningún tipo de, de, de peso ahí en esa decisión. De hecho, la, la espada de Max... La espada de madera que tiene él para, para Cal, se la compró y, y la dio para el personaje. De una, dale. Pachi eh, dijo, creo que mi personaje tiene un sombrero y se consiguió el sombrero. Eh, Luciana tenía los goggles y después hicimos la llave para el artífice, así que... Pero está re buena la idea, suena bien. Habría que ver cómo lo hacemos, pero de eso se encarga Luciana también, así que... <ríe> uh... Vaquero. Una pregunta, ¿cuántos puntos cuesta verte con otra ropa? Está la posibilidad de de canjear la pregunta del DM malvado, que usa la capucha negra. Que por ahora nadie me avisó nada, así que está todo bien. Eh, la producción no me dijo nada. Bueno, ahí está. <risa> a ver, sí. A ver, a ver, sigamos, sigamos. Nota 122. Qué herramientas tiene un máster para evitar que un jugador power gamer que solo quiere reventar el sistema se salga con la suya. Bien, tenemos un video entero dedicado a power gamers, entero es uno de los talleres. Pero lo cierto es que vos como DM tenés todas las herramientas, todo lo que sucede en el juego está bajo tu control, así que vos podés eh, no tener ni miedo a un power gamer. Estoy leyendo este juego que se llama Over the Edge Que no es necesariamente de idea, Pero dice algo el, el juego está diseñado para que ser power gamer sea fácil No tiene ningún problema el juego en el que el, el jugador lo explote al sistema Porque eh, el setting es un lugar muy muy malo Y una de las cosas que hacen los malos es tomar control de la gente poderosa Entonces el consejo que te da el juego es dejalo, no hay problema Seguramente hay alguien más malo que él lo va a intentar tomar como secuaz o como por controlarle la mente y cosas por el estilo y utilizarlo. Uh, el juego está armado así. de idea, obviamente, es como un poco más. Más, ju más justo si se quiere en ese sentido. Pero. Uh, vos sabés también, digamos, cuáles son las posibilidades que tiene este personaje. Y vos podés poner resistencias y demás a los monstruos. También no hace falta que los combates sean lo único que vayan a usar para pelear, ¿no? También puede haber encuentros sociales que, que en las que haya interacción y actuación, interpretación, improvisación y todo eso. O incluso con tiradas, ¿no? Como persuasión, engaño etc. y tal vez ese personaje no, no pueda, no sea tan bueno con eso. O incluso eh, desafíos más eh, tipo dentro de lo social, algo más político, ¿no? Hay que prestar atención a diferentes cosas que están pasando en simultáneo y alguien tiene que tomar una decisión evaluando las los problemas que puede llegar a causar y tratar de hacer lo mejor o lo peor eh, o incluso tomar una decisión digamos ¿sí? o con este bando o con este otro bando ahí eh, el, el por lo menos los que me encontré yo los personajes por gamer que me encontré yo tienden a ser solo buenos en un aspecto del juego o, o tal vez dos pero es como mucho más grande todo lo que va a pasar y todo lo que hay para recorrer eh, vos tenés, tenés todas las herramientas todo lo el DM puede decir terminó la partida acá y se termina la aventura ahí. De hecho, si él dice, bueno, ahora seguimos y la aventura continúa ahí. Vos tenés el poder de que empiece y termine el mundo fantástico este que crearon con tu grupo. Así que no, no hay por qué temerle a un Power Gamer. Y de todas maneras, si es un problema de dinámica de grupo, hay que hablar con esta persona. Y, y comentarle digamos qué es lo que está generando, qué es lo que te gustaría a vos que suceda. Eh, porque no hay nada malo en que un personaje sea bueno en algo para, na para nada de hecho es algo para celebrar y de eso se tratan los personajes generalmente todos tiran para un lugar y, y son algo buenos en una parte en particular tal vez el criterio cura mejor que, que yo, el bardo entonces el bardo se dedica a otra cosa eh. pero tenés todas las herramientas así que es cuestión de usarlas de otra manera <coughs> Ah, y bueno, está el video, está entero el video de Power Gamer, buscalo, está. Ahí lo explayamos un poquito. Para Broners, ¿has probado dirigir en ropa formal? <risas> eh, en algún momento del pasado, digamos, cuando. Cuando jugamos presencial. Eh. Creo que lo he intentado o tuve que hacerlo. Pero lo cierto es que siempre me gusta dirigir con ropa cómoda. Porque voy a estar sentado un montón de tiempo. Así que me gusta estar en pantalones cómodos. Tal vez en remera. Tal vez en un buzo ligero. Descalzo con medias. O zapatillas que también cómodas. Pero formal, formal, no. Suena difícil. O molesto, digamos. Porque da calor. ¿Cuál sería el personaje que te gustaría armarte y todavía nunca tuviste la oportunidad con su historia y trasfondo? Creo que es alguno de los... ¿Se eh, llaman estos? ¿Los Bloodhunter? ¿Bloodseeker? Blood Hunter? creo que es. Es alguno de estos. Hay uno que, que usa tipo... Es como el Witcher que se toma pociones y, y aumenta sus capacidades. Ese me gusta mucho. La clase está, la clase está buenísima. Eh, es súper diferente. Y si no... Eh, ¿Cómo eran estos? Tal vez un clérigo de la forja. No sé mucho del tema del pasado, además. Hay un montón de razas que me gustaría jugar, como los loxodones. Los elefantes. Tienen trompa y, y de hecho pueden usarla para cosas. Eso está genial. Eh, después. Eh, ay, se me fueron las otras razas. Hay unos Beldaken, que son como unos aliens azules que también están re divertidos. Se ven geniales para usar. Tal vez un Blood hunter elefante eso, eh, se ve re poderoso. Eso. Suena bien. Creo que sería eso. <ríe> y el trasfondo no sé. El trasfondo creo que sea así, bien bien, bien estereotipo. Eh, era un noble que un dios monstruo entró por la ventana, le mató a la familia y dedicó su vida y su fortuna a cazar monstruos. Para vengar a su, a su familia y todavía le falta el, el, esa bestia que, que destruyó su familia. Algo bien así estereotipo yo la pasaría de fiesta. Es súper divertido Vaquero En mesas presenciales ¿Alguna vez han tenido una sección con ropa absurdamente formal? ¿Por algún motivo? ¿Qué pasó con la ropa formal? Eh, no, de hecho no, no, no jugamos disfrazados hasta que Empezó el stream eh, Siempre fue con ropa cómoda y A ver cómo están, qué pasó, qué sé yo Charlábamos un rato antes y vamos a jugar eh, Nunca Nunca no Vestimos así súper formal, por más que de que la aventura lo, lo, lo prestaba, ¿no? Nunca se dio eso. Acá. Guay sé. ¿Cuál fue la primera clase que jugaste en quinta edición? ¿Sabes que no sé? Creo que fue Bloodhunter. <ríe> con Crónicas de un Bardo, pero tal vez me estoy olvidando a alguien en el camino. Porque no jugué en <ríe> quinta edición. Me tocó dirigir nada más. Eh. Creo que sí, creo que sí. Uf, no me. <ríe> ah, sí, vamos, sí, vamos, sí. Buenas, buenas, paquero Otra pregunta. Si quisieras jugar un personaje basado en un elemento que no sea fuego ni trueno, ¿con cuál elemento lo harías y por qué? Probablemente sea eh, agua, porque me gusta estar fresquito. <ríe> creo que solo por eso. Y el hielo es divertido, <ríe> nada más. A ver. Buenas. Señor Debbie, pregunta: ¿Plot twist en partida como DM o jugador que nunca olvidaste? Eh, fue. Tal vez, tal vez ya lo escucharon, pero en una partida anterior, en un momento jugamos un asedio y al final del asedio empezaron a buscar a los. a los muertos de, que cayeron en batalla, ¿no? Y. Y había un NPC que era una clériga de la guerra Súper mala onda Súper enojona Que no quería saber nada con nadie Y cuando fue ese momento de recuperar a los caídos en batalla Ella se largó a llorar Y trajo a su, a su esposo Que nadie sabía quién era y, y ahí se enteraron todos Y no, estaba con él Y fue, fue, eso fue súper divertido Después otra vez en la misma aventura Había un NPC era un pirata que se había enamorado de esta, de esta paladina Esto fue mucho después Y se había enamorado de la paladina Y... Y les pidió Les a los chicos, al grupo Que quería conocerla Y, y, y se organizó una suerte de escena Cuestión que Él siempre le enviaba cartas a esta, a esta paladina ¿No? En su templo Le, le escribía cartas y le escribía cartas y le escribía cartas Ah no, perdón, esto fue antes de la serie y bueno, ellos ya sabían que le escribía cartas. Pero en un momento, cuando le preguntaron a ella sobre las cartas, ella les dijo que nunca recibió las cartas. Y después resulta que él, el personaje este, no sabía escribir, así que las cartas las escribía Drogo que trabajaba con él. Pero resulta que el Drogo aprovechaba la oportunidad para anotar toda la información que conseguía y mandárselo a su ejército real, porque él era un espía. Entonces ahí se dieron cuenta todos y la bronca que el grupo eso estuvo buenísimo de hecho todavía no saben qué pasó con esta persona eh, eso estuvo genial y nunca fueron enviadas las cartas de amor del, del semiorco la paladina nunca les correspondió su, su su cariño y gracias a eso digamos el asedio de alguna manera eh, eh, dentro de todo exitoso para los malos si bien eh, los personajes defienden la ciudad y detienen el ejército Hubo un montón de bajas. <ríe> Parte de esto fue, fue el espía. Vaquero, a la hora de construir un villano, ¿te gustan más los que se mantienen escondidos hasta el final? ¿O los que sabes que es el villano desde el principio? Yo lo voy variando. No tiendo a tener un solo villano en la partida, tiendo a, a, a tener muchos malos y que los jugadores se, se encarguen. Eh, en ese caso, en ese sentido le doy la responsabilidad a ellos. Algunos simplemente son, son malos, digamos. Y bien se sientan en la mesa, los jugadores ya saben que esta persona no es de confiar, o, o no quieren confiar en esta persona, por más que después demuestre otra cosa, y después otros sí son son mucho más sutiles a la hora de actuar y eh, eh, tienden a, a, a hacer manipulaciones y maquinaciones súper extrañas eh, que eventualmente los jugadores se dan cuenta y hay un gran momento de... Pero tiendo a variar y tiendo a, a, a, a, a... También a crear cosas entre medio, ¿no? Uno un poco más sutil, pero bueno, después se revela rápido y cosas por eh, No tiendo a tener un solo malo. <ríe> Suele haber varios. Eneas. ¿Cuál es tu preferencia de secciones? Rol puro o secciones de combate puro? Yo prefiero la primera. A mí me gusta mucho más la primera. Pero el... <ríe> depende del juego, ¿no? Porque D&D... El 85% de la baja del personaje... Es para el combate. Y... También tiene que estar esa parte. Y en el combate se puede rolear re bien y puede pasar de todo. Pero a mí me gustan mucho las sesiones de rol. Así. A que Los personajes se, se enojan entre ellos... Y se dicen cosas. Vos hiciste esto y no me preguntaste. O cómo te atreves a decirme esto si vos hiciste lo otro. Eh, un NPC les cuenta algo y ellos le dicen... Ya lo sabíamos pero no te lo queríamos decir. Y el NPC le rompe el corazón... Todas esas cosas son geniales, pero el, rol, el, el combate suele, suele ser parte de los juegos también y, y se puede hacer de todo ahí. ¿eh? Sigamos. Soy un sabio, acá está. Hola León, una pregunta fuera del mundo de rol. A una amiga sus padres la obligaron diciéndole que el del arte no se puede vivir, que busque un trabajo de verdad y cosas así. A que trabaje de abogada doctora y que ella no quiere, pero ella está muy muy mal y el próximo año elige su carrera no sé qué hacer. <risa> Wow, eh, Tengo que admitir que, que cuando joven hubiera estado Digamos, 100% en contra Pero por otro lado Entiendo la, la La posición de ellos Obviamente no sé el 100% del contexto Pero eh, Cuando tenés que buscar Tu vida y empezar a trabajar Y empezar a, a, a a vos mismo a mantenerte y a, y, y a no depender de otras personas, que es algo que, que imagino que nos pasa a todos, ¿no? Que eventualmente queremos tener libertad absoluta y ser autónomos. Eh, cambia mucho la, las cosas que necesitas. Cambia mucho, digamos, porque por ahí empezás una carrera que tal vez te dé dinero y te sirva, pero bueno, este... Eh, pero por otro lado, tal vez te sirva y te dé dinero y el tiempo libre suficiente para poder dedicarle tiempo a cosas que te gustan. También está de ese lado. Conocí conocí gente de ese estilo, un, un chico que tuvo que ser abogado porque el padre le dijo a toda su familia que todos iban a ser abogados. El pibe se recibió y es abogado, pero a él le gusta hacer cualquier otra cosa, creo que se dedica a la música algo así. Y él sabe que no le, no le gusta para nada ser abogado, pero por otro lado, tiene un trabajo. Y está en eso está seguro para otra chica que... una chica que hace contadora. Fue algo más o menos similar, digamos, a ella no le gusta para nada ser contadora, pero eh, el tema de vivir del arte, no, es cierto que es simplemente mentira, hay gente que vive del arte, es, que, no, que hay gente que hace películas y gana dinero, hay gente que hace series, gana dinero, música, teatro, pintura, lo que sea, cualquier tipo de arte hay gente. Hay gente incluso que gana, se, se gana la vida jugando rol online. Entonces, eh, eh, eso es mentira. Sobre todo ahora, digamos. Que, que podés, digamos, expresar tu arte mediante Twitch. Hay gente que digamos, que está ahí tocando el piano, por ejemplo, y vos los escuchás y tocan maravillas. Hay gente que les contribuye plata. No hay una buena forma de responder a esa pregunta. Cierto es que a veces... A veces uno elige bien, y después se da cuenta que elige bien, y a veces elige mal, y se da cuenta que elige mal. Lo cierto es que cuando vos recién empezás, o sea, no sé en qué parte de, de, del planeta estás, en Argentina es empezás la, la facultad y tal vez haces un año y no te gusta y puedes cambiar de carrera. Y tenés tiempo. Sobre eh. todo cuando sos joven y podés decir, ¿sabes qué? Hice dos años de esto y no va, todavía tengo que ir uno. Ah, voy a empezar otra carrera y ya fue. Eh, tal vez eso sirva tal vez no pero lo que sí le aconsejaría es que si a ella le gusta jugar o bailar o lo que sea eh, o cantar o rapear que no deje de hacerlo no importa lo que estudie eh, va a tener que dedicarle tiempo a la facultad sí, pero en algún momento tenés que pensar en otra cosa porque si no te vas a quemar rápido eh, espero de alguna manera haber ayudado con esto es una pregunta un poco más larga y compleja pero hay gente que vive del arte, eso es seguro. Y se puede hacer. Es, es, es difícil, pero también es difícil vivir de cualquier otra cosa. Así que... Elige una carrera que no le gusta, o que no le llena, o que no le sale. También puede cambiar de carrera y hacer otra cosa. Pero que se siga dedicando a lo que a ella le gusta hacer. Espero haber ayudado. Vaquero. Estas son las preguntas que se, se, se me dificultan responder. Una pregunta, ¿cómo interpretarías un defensor de acero en un mundo donde un robot desentona? Me faltan muchos datos para poder responder esta pregunta. No, no estoy seguro que es un defensor de acero y no, te, no entiendo lo del robot desentonante. Creo que es como que en el mundo no hay robots y él es un robot. Tal vez. Eh, no lo sé. Hey, gracias por el sub Fossil Jeans, que bien Gracias, gracias, gracias A ver, a ver ¿Dónde estamos? Me estoy perdiendo acá Alex24, usualmente hablamos Mientras esperamos a los demás, de cosas no relacionadas Con el rol La sesión pasada tuvimos la, la plática y se extendió Demasiado aún con todos los jugadores y por el tiempo El plot twist llegó muy apresurado ¿Qué se hace en estos casos? No hay que. Si bien, digamos, se juntaron a jugar rol, yo imagino que jugaron rol presencial. Eh, también. También. También es una reunión entre amigos, y Está bueno aprovechar el tiempo para verlos y enterarte de su vida y ver cómo están y qué pasó. Y, oh, y ahora tengo una banda. Estoy tocando en una banda. O conocí a alguien. Eso también hay que aprovecharlo y es parte de es parte de la experiencia de jugar rol con tu grupo de, de personas que querés así que no hay problema entiendo digamos que, que le quita le quita tiempo al rol eso seguro eh, que le quita le quita protagonismo a lo que venían a hacer pero si son eventos aislados no hay problema ahora si es cada vez que se juntan a jugar se ponen a discutir sobre qué, sé yo, qué pasó en el del mundo sí bueno se pierde se pierde el sentido y. y por ahí se, puede, se, se quieren juntar a charlar en vez de jugar. En el caso del DM, yo no trataría de apurar el plot twist. Para nada. Juegan la sesión desde que empiezan, hasta donde lleguen. No importa cuánto tiempo se haya ocupado. Y ya está. Eh, porque, digamos, probablemente el DM, si bien preparó todo y tiene ganas de jugar. También tiene ganas de ver a sus amigos. Y hablar con ellos, y pasarla bien, y ver qué onda su vida. Y, y comentarles sobre cosas de su... Eh, Así que, si están hablando, tranquilos, y si están bien, aprovechenlo también. Es, es un lindo momento. Tú <risa> destacar el mensaje. Um, Sara Broners, ayuda. Le presenté a mis amigos el rol, por lo que voy a hacer de DM de nuestra primera campaña. Mi duda es, ¿cómo alentar a mis jugadores a dirigir la próxima campaña? <risa> también creo que en un año me voy a la uni y no quiero que dejen de jugar por mi ausencia. Eh, está bien. Bien. Buena, buena idea, digamos. Si van a jugar la primera vez y ya te estás preparando para que sea algo que rote. Mi consejo es que trates de enseñarle a ellos, digamos, cómo es el papel del de DM. Y, y pre preguntarles, digamos, che, bueno, ahora tengo ganas de ser jugador yo. Alguno quiere dirigir, alguno se, se copa, lo intenta, eh tal Entre un grupo de amigos no va a pasar nada. Los humos se reirán de cómo alguien hace alguna voz rara, pero todos van a intentar jugar y pasar. Así que creo que el primer paso es, de, es presentar el puesto de M puede, puede cambiar de persona, ¿no? Y, y por ahí no le interesa a todos, eso seguro. Por ahí a los demás no le interesa tanto. Pero tal vez encontrás a alguna de estas personas que sí quiere. Y, y podés hablar con, ella, persona, con esta persona y. con esa persona. Y tratar de, de hacer algo entre los dos, porque vos dirigís yo tres meses, después le tres meses más, después vos tres meses y así se van cambiando. Y capaz que vos te vas y, yo, y ellos siguen jugando. Eh, así que es, es importante que, que arranque todo, que desde el principio sepan que eh, el puesto de DM puede rotar. Pero me parece una. bien ahí tratando de... de, de, de, de, de Prevenir un, un entre comillas problema. Eh... Así que sí. Vos, demostrás el juego que te guste, que le guste a demás. Y ahora decirle, chicos, tengo de hacer jugar yo a quien le toca. Eh, Empezar por ahí. Me parece un buen camino. <coughs> Nota 122. Anduve viendo por ahí que salió una nueva expansión de reglas para DD. Creo que se llama Talla. ¿La viste? Sí. El caldero de todo de talla o para todo de talla o por el estilo. Eh, lo estuve ojeando me está, me está encantando porque Me hace acordar a Sanatar Que son cosas que se, que se agregan Son reglas, son objetos Son subclases, son razas, lo que sea Y eso me parece Buenísimo, porque Porque es un libro íntegro Que se puede usar en cualquier lado sin problemas El, Que a diferencia de las aventuras Que las aventuras están buenísimas Porque hay un montón de gente jugándolas eh, A diferencia de las aventuras estas tienen la aventura, ¿no? Tienen... Gran parte del libro se ocupa en mapas de la aventura, en cosas que pasan en la aventura. Que no siempre las vas a usar vos en tu... Pero por ahí talla, ¿no? Podés agarrar cualquier cosa y usarla en cualquier contexto, ya que son simplemente reglas para crear el juego. Y eso está buenísimo. Kirios. ¿Qué tan buena idea, o mala, es hacer un personaje mudo? Tenía pensado rolear uno que tuviera esta dificultad y que se centrara en sus actitudes actuaciones y gesticulaciones acompañadas de una libretita donde va escribiendo las cosas que no pueda representar no creo que sea una mala idea para nada va a tener esta esta, esta entre comillas complejidad pero veo que está preparado para rolearlo eh, además también te va a dar la posibilidad de eh, aprovechar a describir más Cómo se mueve, o, o, o los rostros O las expresiones que hace, o cómo le presta Atención a las expresiones de los demás, porque eso también Es parte eh, de Y suena bien no, no, no Podrías incluso aprovecharlo a tu favor por si alguien eh, Está hablando y no querés escucharlo O lo que sea Lo ignorás y te vas para otro lado eh, Yo veo que te estás preparando para lo que sea que, que, que, que te puede, digamos, complicar, pero suena que estás listo, suena que vas a poder hacer, sin problemas. No, no es una mala idea para nada, eh, de, de hecho es, es algo que sucede, así que dale, espero que salga bien. Tú, vaquero. <ríe> si llegan a los 20.000 suscriptores en YouTube este año, ¿te afeitaría la barba. No, <ríe> no creo que me afeite la barba por ninguna cantidad de suscriptores en YouTube. Pero bueno, hay que ver qué dice la producción. Papiá. ¿Sistema independiente favorito? Tengo que admitir que me gustaron muchos. Muchos, muchos sistemas independientes. En aquel momento, en el pasado, Gurps estaba muy bien. Fate me gustó. Eh, pero ahora Over the Edge me está encantando. Me está encantando Over the Edge. Es algo que, que no lo puedo creer. El libro es súper entretenido, súper divertido, súper extraño en comparación a todos los otros juegos que jugué. Así lo bueno, y Paranoia O sea, Paranoia es un título más conocido También con bastante historia Pero eh, Ahora, damos recayó en, en, en los juegos con menos Con menos cantidad de gente jugando los entre comillas Sí, sí Alguno de esos dos <t> jean <-Houlaire> A ver, según yo, jugar un personaje con la lesión malvada no es necesariamente un personaje malo. Ah, ok. okay. A ver, a ver, a ver, sigamos, sigamos. sigamos. Ahí está, Tampakuma. El idioma importa con los pergaminos de los hechizos, por ejemplo. Si un Dragon Ball crea un pergamino en Draconio, Alguien que no conoce el idioma, ¿se podría saber en qué, de qué hechizo se trata? Bien. La magia en D&D, esto lo estoy... Estoy acordando, en Sanatas seguro está mejor explicado, pero la magia está escrita en el idioma arcano. Y el idioma arcano es medio universal, es el idioma en el que se escribe toda esa, esa cadena de magia mística que, se, que al unirlas en un patrón específico sale una bola de fuego. Entonces no es que vos lo escribís en dracónico, lo escribís en arcano. En, en algún momento del pasado en la historia de Deide se le dio un poco más de importancia a esta parte del arcano, ahora ya no es tan importante. Pero por ejemplo, cuando los personajes tienen componentes somáticos, tienden a recitar tipo palabras que tal vez suenan medio incoherentes, pero están en, en, también en arcano. Eh, así que no, no influye el idioma que están escritos. Deberían estar todas escritas más o menos en el mismo idioma. <risa> tal, vez, tal vez alguien con idioma muy marcado en su forma de escribir represente algo molesto para los demás y pueda tal, incluso escribir en código, eso puede ser. Eh, lo usaría como herramienta de DM para jugar. Suena interesante. Eh. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? <risa> Uy, Ahí veo que están charlando mucho. Está... Me encanta que estén charlando entre ustedes. Está buenísimo. porque Se arma una, una, un... un diálogo muy copado. ¿Dónde estamos? Vaquero. Una pregunta, ¿qué opinas del explorador revisado de Now You Roll? No lo vi. A ver, ¿qué hay? A ver, a ver ¿qué dice? <risa> no encuentro. Lo voy a buscar, a ver qué pasó con el explorador de esta clase tan, tan problemática de quinta edición. Uh, uh, uh. Vaquero. ¿Cuál es tu programa favorito de Manuel Jugador? Talla O si no conoces el de Nau Roll. Eh, el detalle todavía no, no le presté atención, pero el que sí vi en aquel momento era el de el de Arcanos Desenterrados, que me imagino que es ahora lo que se transformó talla. Y me gustó, me gustó lo de las bestias estas elementales que eran. tenían utilidad, no solo eran monstruos que pegaban. Eso estaba bueno. Uh, sigamos, sigamos, sigamos. <risas> Ahí veo, veo mucha charla al respecto. Ah, Mr. Halloween. Leí por internet un consejo copado. Cuando usas un hechizo como toque Lado, No para hacer daño, sino para congelar una cerradura y romperla más fácil. Debe tirar arcana y ver si funciona. Me parece una buena idea. A ti, a mí me parece una gran idea. De hecho, la habilidad arcana está buenísima para cuando los jugadores quieren modificar el hechizo con, con, con una sutileza. ¿no? no modificar el hechizo como lo hace el hechicero. ¿no? Eh, que puede cambiar el elemento. Pero sí, digamos afectar a, a cierto objetivo pequeñito o con el piso de o como vos bien decís digamos congelar una cerradura para romperla con un es una gran idea y le da a los personajes con magia un poco más de utilidad eh, y eso está re bueno lo, lo super aconsejo porque de repente los jugadores tienen más herramientas y solo va a ser mejor todo Vaquero. ¿Cuál es tu facción favorita de las que aparecen en la costa de la espada y por qué? No acuerdo ninguna de las facciones de la costa de la espada. Lo único que acuerdo de la costa de la espada era el, la subclase del... ¿Cómo se llama? ¿La del enano? ¿El Battle Rager? Eh, Ese que se ponía pinches en la armadura. Y, y porque hicimos el video nomás. Me acuerdo de eso. Nota 122. ¿Qué ¿Sistema te parece ideal para los one-shot o te es diferente? Um, ahí la producción me está tirando las, las cosas, pero bueno, ya es tarde, no me acuerdo. Nota 122. ¿Qué sistema te parece ideal para los one-shot o te es diferente? A mí, eh, eh, bueno, estuvimos charlando de los one-shot con los chicos de con Mena, de Morras y Dragones y Cristecas. Y la verdad que el sistema de ratas en las paredes que nos dirigió Cristecas está buenísimo. Es súper sencillo, se aprende re rápido, no te interrumpe para nada el juego. Eh, creo que es una, una gran idea. Overditch tiene un sistema súper parecido. <ríe> muy, muy parecido, de hecho. Y Paranoia también. Son todos juegos en los que tiras un de 6 y en base al resultado pasa algo. Tiras dos de 6 a lo sumo tiras 3 de 6 o 4. Pero creo que eso está en el espíritu de los one shot porque te, a te ayuda a aprovechar el tiempo en el que van a, van a estar jugando. Así que yo jugaría alguno de esos tres. Sí, definitivamente. También es, creo que está vieja escuela como algo más parecido a lo que es fantasía. Eh, en cuanto a D&D, pero bueno. Eh, también se puede jugar de quinta edición, ¿eh? eh porque el, el, el tema de jugar quinta en un one shot es que vas a estar más tiempo haciendo los personajes. <risa> ah, grande concilio, no pasa nada, gracias. Vaquero, ¿cómo interpretas tú a los Tiflings? con sangre maldita en una sociedad o cómo? Ahora mismo en Anurim estamos jugando y hay todo un reino de Tiflings que viven ahí. Así que ahí pueden ver, interpreté a varios ya. Eh, yo entiendo eso, lo de la sangre de demonio que me están... No. No hay más, me estarán. Entiendo lo de la sangre de demonio, como que, bueno, que suena mal, pero, qué sé yo, la sangre de dragón rojo también suena mal. y Tampoco es que los humanos hacen todo bien, ¿no? Así que eh, no habría que juzgar a una persona por su raza. <risa> eh, eso, es, eso creo que también viene en parte con, con rolear algo así. También depende mucho cómo se armó el mundo. En mi caso, por ejemplo, hice todo un reino de Tiflings y es una raza muy, muy común. Tal vez en otro lugar sean menos comunes Y estén mal vistos por su conexión con los demonios Pero bueno Alguno podría argumentar que Los reyes malvados tienden a ser humanos ¿Por qué no? Y cosas así No pasa nada No pasa nada concilio Gracias por pasar A ver, a ver Vamos a ver si alguien, alguien, que, alguien más hizo alguna pregunta no seguimos con las de vaquero A ver acá Mr. Halloween Creó una partida con el módulo de Pathfinder ¿Somos héroes? Los Goblins iban a ir a una boda Y con un caballero se robaron la torta de casamiento <risa> Fantástico Fantástico Suena una de esas maldades que harían los tragos Porque tal vez no son superpoderosos malos, O malos O inteligentes Como para planear tipo Un asesinato Asedio en la boda Pero sí, robarse la torta suena a algo que harían Y después tipo se la estarían comiendo <risa> a ver ¿Qué más hay? Arriba Vaquero, una pregunta, si un forjado dentro de una zona anti-magia, ¿tú cómo la interpretarías? <risa> Yo no creo que te genere ningún tipo de problema a la hora de. De entrar a en la zona antimagia. Falta un poco más de datos. Pero. Eh, siento que. Muchas de las, de las cosas. De las preguntas que surgen. Sobre todo en DD. Son eh, preguntas. Que. En, en cosas que entre comillas se contradicen. Por ejemplo, los forjados están construidos con magia. ¿Qué pasa con la zona antimagia? Y yo creo que en un punto. Digamos, cuando es una raza jugable. Ya la magia. Si bien está. Digamos, porque yo. También ahora podés jugar con hadas si son medio mágicas, pero tal vez lo que no le funcionan son las habilidades mágicas, pero esa persona está viva ahí adentro, así que no debería tener un. Hay más cuestiones de. de, de hay tantos detalles en esas cosas que se, se pierde un poco la parte de la interpretación. En algún punto hay que ayudar a que se siga desarrollando el juego. Y ya fue, es un forjado y está ahí adentro. Tal, tal vez no puede usar sus habilidades, pero está, está vivo, no hay por qué matarlo o apagarlo. <coughs> ¿Cómo funciona el cuar de caláster? ¿Qué es el cuar de caláster? No tengo ni idea. Ah, ahora entiendo qué decir. No, tengo que volver a... Tengo que tendría que leer, releer Everron a ver cómo era exactamente, pero... Eh. ¿Qué eran los? Ah, eran los iónicos. Los iónicos tienen una historia compleja dentro del mundo de <risa> tien, Deide. Tien, tienden a ser o, o ignorados por muchos y odiados por otros. Eh, sigamos. ¿Se pueden hacer contrahechizos a un contrahechizo? Sí. Es medio un trabalengua la respuesta, pero el contrachizo, el efecto es eh, negar un hechizo que se lanza. Siendo en sí mismo un hechizo. Así que si sí. la persona A lanza un hechizo. La B le hace contrachizos a ese hechizo. La persona C puede lanzarle contrachizo a contrachizo. De hecho, se puede armar una cadena de contrahechizos. Si sí, sí, hay gente dispuesta a negar hechizos Digamos, eh. vaquero Acá hay dos preguntas de Eberron. Veo, veo bastantes preguntas de Everron eh, ¿Qué enemigos suelen verse en las calles de Eberron Y si en el futuro va a tocar Eberron como terreno Eberron no es un terreno, es un plano entero. Es <risa> como Ravnik, es un manual entero dedicado a un universo. Así que no creo que haya... A lo sumo se puede usar el... los terrenos urbanos que, que ya hicimos. Y agregarle un poco más de tecnología. Y en cuanto a los enemigos... Hay... y Depende más de la aventura, pero... Si no me equivoco, hay, hay constructos... Eh, y hay, de hecho, Euron tiene su propio bestiario chiquitito dedicado a los monstruos comunes. Eh, que ahora no me acuerdo encima. <risa> Tendría que buscar. Sigamos, sigamos, a ver qué encontramos. Uh, a ver. Veo <risa> mucha, mucha charla. Uh, digamos digamos Eneas ¿Algún objeto mágico favorito? Gracias a que crítica del el mío es el Deck of Many Things El Deck of Many Things sí. es un gran objeto Es súper divertido y, y en el momento que vos eh, Metesos en la aventura se, se genera una gran cantidad de caos Mucho, mucho, mucho caos Porque bueno, puede pasar de todo eh, Pero a mí hay, hay, hay, hay objetos muy, muy simples Que me gustan mucho Que son... Son más estúpidos. <risa> no, o sea, yo le digo estúpido, pero porque son. Son entre comillas de utilidad, ¿no? Por darle otro nombre. Eh, la bolsa de contención es un objeto súper simple, súper útil, que a los jugadores siempre le viene bien. Eh, había un objeto, no me acuerdo cómo era. No sé si lo inventé yo o lo conseguí jugando con alguien. Pero era una caña de pescar que. Eh, que nunca pescaba peces, tipo, solo podía pescar cosas que no sean animales, entonces eh, era medio magnética a basura que se encontraban en el río, entonces en aquel momento, no sé si era mi grupo o yo estaba participando de lo, me lo contaron, la idea era que iban al, al, al puente a pescar y levantaban espadas y cosas por el estilo, y después las vendían por chatarra y sobrevivían con eso, era divertido. Eh... <risa> después, ¿qué más? Me gustan, hay unas estatuillas en D&D que son tipo de animalitos que te dejan eh, invocar animales. Esas están buenas también, son divertidas. <risa> hay uno que invocas tipo un, un mini castillo. Ese es genial porque de, alguien preguntó, digamos, ¿qué pasa si yo tiro el castillo encima de alguien y lo activo? A ver qué pasa, ¿no? Va a morir, ¿no? Eso, <risa> no hay mucho más, pero ese está, ese está buenísimo. Eh... Ay, qué otro objeto me gusta. O a la baldosa, esa que se queda quieta, esa también. Uh... <ríe> voy a pensar más, pero sí, hay, hay, hay una cantidad de objetos geniales. Para... ¿Dónde está? ¿Está... A ver, creo que acá había alguna creo que, Quiero no haberme salteado. funciona el hechizo de oscuridad en la nube en la que está no se puede ver sin hay, hay una pequeña descripción ahí sobre exactamente qué es lo que hace eh, pero afecta a un lugar y es oscuridad mágica así que no se puede ver de manera natural pero hay formas de ver a través de la oscuridad mágica el, el brujo tiene una de hecho la aprendí en el pvp eh, no me acuerdo cómo se llama charbronner 101 Quiero rolear un par de personajes que son groseros y ingredidos Y en vez, en vez, en cuanto quiero tomar el protagonismo de las escenas, ¿qué me recomiendan para no hacerse incómodos a los demás jugadores? Aparte de hacer una clara diferenciación entre el juego y mi personaje. buscar la manera de, de que sea grosero y ingredido dentro de lo que es el juego. Que no, no utilices insultos, ni, ni modismos, ni vocablos reconocidos por nosotros. Digamos. Trata de. de, de de tenerlo en la fantasía digamos en vez de decirle que es un asco que es un desastre o que sea compararlo que sé yo con un eh, con un perro salvaje o que huele con una alcantarilla y cosas por el estilo que sea grosero dentro del juego eso ayuda muchísimo a diferenciar eh, qué está pasando dentro del juego y fuera del juego trata de mantenerte de ese lado de las groserías que vas, vas digamos a seguir siendo digamos Alguien que el... ya es malo. Eh, nota 122, gracias por la suscripción. Volvamos. Eh, pues Vas a seguir siendo alguien grosero y engreído, pero al, al cambiar la forma en la que lo estás diciendo, te va a ayudar más a diferenciar de dónde estás. Y, y va a ser mucho más ameno. De hecho, va a ser divertido, te, van a esperar que vos insultes a los demás para... <ríe> eh, eh, para ver qué pasa, digamos, porque... Vas a empezar a inventar insultos donde, donde De alguna manera que no existía Y cosas por el estilo, así que suena bien Vaquero El conjuro marca del cazador, ¿te parece un buen conjuro? ¿Y crees que debería ser sin concentración? Marca del cazador Sin de concentración Este es un hechizo súper antiguo Algo clásico entre Sobre todo entre los exploradores eh... No. Es que está, está, está pensado claro Es de, de explorador encima eh, eh, eh, El origen de este hechizo es de una clase Que no se caracteriza por lanzar mucho Así que eh, Está bueno lo que da Te da, te da posibilidad de encontrarlo eh, Podés cambiar la marca del cazador A mí me parece bien que tenga concentración Debe, el, el tema de esas cosas es, es algo de diseño del juego de, de lo que nunca voy a estar seguro, digamos, la razón de. Algunos que son bastante obvios de por qué hacen lo que hacen o, o, o por qué se lanzan en el momento que se lanzan, o por qué duran lo que duran, pero hay otros que realmente me cuesta decidir. Imagino que es porque el, el, el, el explorador no es una clase 100% de magia Siempre fue medio una mezcla. Tampakuma. ¿Qué sistema de magia preferís? ¿Uno con magia, con reglas y restricciones donde los magos invoquen gallinas parlantes solo porque pueden? ¿O otra cosa extraña? Eso es lo que sí. Eh... Yo... Hay un juego llamado Mago de La Ascensión. Y es un juego sumamente extraño, sumamente genial. Que pertenece al mundo de las tinieblas. Y ahí está todo dedicado a la magia y tiene un montón de reglas y cosas complejas. A mí me gusta que la magia tenga reglas difíciles y. Y que te necesites cosas raras porque la idea es que es algo medio inentendible, ¿no? Como que... Que, que vos estás de la nada forzando la realidad a crear un efecto que antes no estaba. Ahora. Digamos. Entonces debería para mí tener complicaciones y reglas siempre. Eso está bueno. Pero por otro lado En cuanto al, al, al sistema Necesito uno que me permita jugar Sin tener que estar preocupándome de que todo salga exactamente Como tiene idea Está bien distribuido El tema de los materiales me parece bien Y el tema del lenguaje arcano también Pero yo tampoco le presto mucha atención A los detalles mínimos De cómo tiene que ser cada cosa Uff, Kirios, pequeña duda <risa> Quiero dirigir una partida one shot para empezar. Pero estoy en ese punto de... Sí, pero no sé. ¿Por qué? Tal vez. ¿Por dónde empiezo? Con esta introducción innecesariamente larga, la pregunta es... ¿Busco una pequeña campaña? ¿Completo un poco más las lecturas, por lo menos el manual básico? ¿Y mando un aviso de campaña sin pensármelo mucho? ¿O aflojo un poco y evito forzarme la seguridad que tengo como para empezar a maestrar una partida? Bien. Te recomiendo que mires el... Eh, mires o te escuches el podcast, el último que hicimos, que es sobre One Shot. Tristecas y Mena dirigieron y jugaron muchísimos One Shot y contaron cuál es el proceso que hacen ellos. Mi recomendación, y una de las cosas que vas a escuchar en el podcast, es que los, los one shots son mucho más distendidos. Todo, todo tiene que resolverse dentro de todo rápido. Tenés como menos tiempo para eh, enfocarte en el sistema y más tiempo para enfocarte en lo que hacen los jugadores. Así que mi recomendación es que te relajes un poco. Sepas más o menos para dónde quieres ir e intentes trabajar hacia, para llegar hacia allá. Pero tal vez los jugadores te lleven para el otro lado. Y bueno, hay que ir para el otro lado. La idea de Guayot es una historia súper cortita. Que pasen una o dos cosas y, y se soluciona de alguna manera. Así que, relájalo tranqui, disfrútalo Va a estar buenísimo, la van a pasar genial. Vaquero. ¿Alguna vez le has dado un conjuro inventado a un personaje? Sí, pero hace mucho tiempo. <ríe> no me acuerdo ahora mismo cómo era ni de qué se trataba, pero... Eh, estaba mal hecho. <ríe> estaba mal hecho, sí. Estaba, estaba mal planteado. No estaba bien explicado, no estaba bien definido. La, las palabras para, para explicar el efecto no eran las, las exactas que necesitábamos. La duración, concentración, todo eso estaba mal. Pero... Hacer hechizos es una tarea divertida. Eneas. ¿Hay regla de creación de conjuros en quinta edición? Sí, están. Están, si no me equivoco, en el manual del DM, casi al final, o en Sanatar. Uno de los dos está. Pero. Pero sí existen. Existen, existen. El otro día viendo a Lynx ya se rehincha con el chabón. Él usaba una forma de dar inspiración muy copada. La daba y esa inspiración se podía usar solo para la partida en la que se daba. ¿Qué opinas? ¿Cómo usás buena inspiración? Está buena esa regla. La, la, la jugué varias veces en muchas mesas y está buena la idea. Eh, yo me la olvido. Yo me olvido que existe la inspiración. Jugué tanto tiempo, creo... ¿no? Esta es mi excusa. Jugué tanto tiempo sin inspiración que me olvido que existe la regla. Así que ahora como más o menos dependo del chat y lo que la gente quiera comprar inspiración para los personajes... Eh, pero bueno Está bueno si, la, si te podés acordar de la inspiración Está, está bien eh, a, mí no, a mí no me sale <risa> eh. <risa> Más preguntas de Erron ¿Cómo rolearías a Dolgrim y Dolgaunt Enemigos de Eberron? Uno es un homúnculo entre dos Goblins Y otro es como una sotamente esta, esta, esta se me, se me complica esta ¿Cómo rolaría algo? Eh, es re difícil responder porque no tengo mucho Y everon es creo que se leyó en el pasado eh, Que claramente tengo que leer de nuevo eh, Más allá del interés que haya Está buenísimo el plano Está re bueno el plano y El otro que quiero leer es el, el de Ramnica, Porque tengo entendido que está genial el libro eh, Así que la respuesta no sé Pero voy a, voy a investigar al respecto ¿Lo está escuchando? Sí, está no sé si habló, pero está. Vamos, <risa> uh, vamos. Vamos. Vaquero. ¿El guayote shot de Tulu sigue ¿sí en pie? Sí, sigue sí, en pie. Estamos viendo eh, cuándo va a suceder. Pero va a pasar porque tengo ganas de, de dirigir otra cosa en algún punto. Eh, sobre todo porque vengo dirigiendo de, ahí de los últimos, no sé. ¿Ocho meses? <risa> Tal vez un poquito más. <risa> eh, sí. ¿Han pensado en hacer un one shot de séptimo mar? La idea es, eventualmente, hacer one shot de los diferentes juegos que fuimos mostrando. Eso seguro, por además séptimo mar está genial y el sistema es súper divertido. Eh, pero bueno, toda, todo a su tiempo. También, digamos, hay, hay otras cosas que están pasando. Ahora mismo está el, el torneo PvP, que está buenísimo. Y después va a haber otras cosas nuevas que queremos mostrar. Pero ya van a llegar los one shots. La taberna está como eh, Tenemos el, el plan de acción Y está organizado dentro de todo en el tiempo Va, Todas esas cosas que, que, que está mencionando van a llegar Y yo quiero que lleguen, de hecho, está buenísimo eso Porque Porque es algo que planteamos hace mucho Y que nos gustaría que pase Que nos gustaría que pase hace un montón Pero digamos Una vez que hicimos el plan Hay que, hay que recorrerlo en los pasos Y la, la verdad es que como venimos ejecutando el, el canal. Siento que está, está muy bueno. Viene bien. Viene súper divertido. Lleno de cosas. Hay un montón de contenido. No sé cuántos videos. Ya, ya no sé cuántos videos semanales estamos subiendo. Pero bastantes. Eh, y, y además estamos viendo cómo los videos anteriores que hicimos. Empiezan a, a incrementar en vistas. Hay una gran cantidad de, de, de cosas de la taberna. Y, y el ritmo que tenemos nos gusta y lo podemos llevar. Así que a medida que avancemos con esto van a ir surgiendo más cosas nuevas. <ríe> hey, <sapiármelo>. Vamos. <ríe> Cuando termina Nuren, va que quedar. Cuando termina Nuren, nos sorprenderás con una túnica elegante. Esta túnica es elegante. No, no es elegante Tiene pines de Dungeon Master Este es un de 20 Acá dice Dungeon Master Siento que hubo, hubo mucha, mucha charla sobre ropa formal Ahora, ahora me imagino, estaba apuntada la túnica Eso es lo que estaba pasando <risa> Si en algún momento, digamos, vuelven Los eventos y cosas por el estilo Probablemente yo a los que asista vaya con túnica, ¿no? no hay forma de que vaya de alguna otra manera, menos con ropa elegante. Mm. Ahí le preguntaron nada. ¿Sí? Vaquero, una pregunta. ¿Los 100 de M responden? ¿Nos sorprenderás con algo? ¿Sabes qué? No lo habíamos pensado. De hecho, hoy, hoy me di cuenta que era el 65 y dije, Fua, Un montón. Pero no había pensado en nada para los 100, así que. Eh voy a consultar <risa> ah, carlos qué objeto mágico le darías a un artífice alquimista para ayudarla en combate y también algún ítem mágico para un blood hunter Lycan que no que no lo beneficie en combate porque juegue pero que juegue con su sangre Uf. la verdad que <risa> no sé eh, al alquimista siento siento digamos que eh... Imagino que lo que hace son tipo pociones y las tira, cosas por el estilo. Así que tal vez algún tipo de trapo o esponja. Que pueda ponerlo sobre líquidos derramados y los pueda, pueda recuperar materiales. Está bien. Y al laica like? no tengo ni idea. <risa> Algo que use su sangre y no lo beneficie en combate. Eh, tal vez... Tal eh, vez... Ocurre, qué sé yo, que use su sangre para marcar algo y los lobos los protejan y les dé un lugar seguro para dormir, algo así puede ser, o para descansar, no está mal. Vaquero, ¿alguna vez los veremos jugar a partida en persona? Eh, sería genial. Eh, pero... Jugar en persona requiere mucho más equipo. Creo que ya lo charlamos esto. Eh, mucho más equipo en general. Más cámara, más micrófono, más luces. Eh, una mesa grande, un lugar bien, bien preparado para el sonido. O sea, jugar presencial para stream, ¿no? Jugar presencial entre nosotros sí se puede hacer, pero ahora, digamos, ponemos el micrófono y tal vez se escuche mal todo. Eh, y no se va a apreciar nada en el stream. Entonces se perdería un poco ahí. La calidad que queremos tener. Así que tal vez no. <risa> tal vez no por ahora. Pero es, es algo que nos encantaría hacer. ¿De dónde salen y cómo funcionan las marcas del dragón? Juro que no entiendo cómo funcionan. Las marcas del dragón. Eh. Ah. Más todos fanáticos con Everton. <risa> Uh, uh, bueno Voy a tener que leer el Everron voy, voy a empezar a deber respuesta de deber Porque Voy a chequear el Everron La buena pero bueno Voy a, voy a ver el Everron ahora, ahora está un poco atrás en la lista Pero le voy a, lo voy a mover un poco Vaquero. Otra pregunta ¿Cuál ha sido la partida más impresionante Con temas de preparación de DM que has jugado? Jugado no sé Pero sí preparado El último dungeon de... que jugamos con Con Neonurem Estuve preparando en un montón Creo que estuve con unas 15 horas Más o menos entre... entre que Sí, sí, sí 15 horas más o menos para prepararlo Y fueron dos sesiones Y un montón de lugares que no recorrieron Y, y todas esas cosas eh, y, he, y he tenido otros así eh, de, ese, de ese estilo Pero creo que este es al, al, al primero Al que le tomé el tiempo Porque no sé No sé por qué estaba diciendo Uy, cuánto voy a tardar acá Cuánto van a tardar acá Pero bueno, así fueron hasta Sé que son 15 horas Pero porque le tomé el tiempo Pero hubo otras, otras sesiones más largas Que le preparé mucho más tiempo Yo preparo generalmente a la noche Así que Eh Segundo. Yo preparo generalmente la noche en los fines de semana, así que me quedo despierto y trabajo ahí, trabajo ahí, y a veces me va a costar tarde. Sí, vamos, vaquero. Una pregunta. Si como DM un player te pide Quitar la bola de fuego de la tabla de magia salvaje Porque no quiere ser responsable de un TPK ¿Qué le dirías? <risa> eh, para lanzar En la tabla de magia salvaje cuando tira un hechizo Tenés que sacar un 1 en el dado Y después tenés que sacar el número exacto de la bola de Es como medio complicado ¿qué pasa eso, ¿no? Eh Uy, ya, ya son las... eh... No sé, por otro lado hay un montón de tablas en internet que se pueden usar para la magia salvaje Y hacer cosas todavía más extrañas y, y más peligrosas que simplemente un TPK yo, yo le digo que, que me parece una, una cosa bastante difícil de, de lograr Incluso con la magia de, de salvaje básica uh... Carlos, por favor, decí tu equipo favorito para el tercer puesto? ¿Luego panza suyo que ni yo? <risa> La verdad es que no tengo idea. El torneo PVP me abrió los ojos a cuánto no sé de personajes. De, eh, cuando armo los NPCs, les pongo las cosas que quiero que tengan y se termina. Pero no sé armar personaje de ninguna manera. Lo vi, lo vi en vivo y me sorprendió, así que eh, yo voy a estar hinchando por los dos. A mí me gusta mucho, eso, está buenísimo. Eh, de hecho, si me preguntan, estoy hinchando por área porque es el que se está poniendo al hombro todo el torneo. Eh, él y Fran están a full. <ríe> son una masa los dos. Ellos son mi equipo que va a ganar. Vamos. Alex24 Mi personaje tuvo un abuelo que era un pirata que peleaba dos armas. De ahí adoptó su estilo de combate y es un sombrero pirata en su atuendo. ¿Qué, otro detalle, ¿Qué otros detalles puedo agregarle para hacerlo más profundo? Mi personaje no es pirata y la historia de los piratas pasó hace mucho. Y si vos querés, digamos, que esté todavía más relacionado a tu abuelo y ya tenés el sombrero, eh, tal vez buscar algo más. No, no hace falta que sea una prenda, puede ser un objeto, o su espada, o una daga que tenía, alguna, algún compás, o algún o telescopio que él usaba, algo así. Para darle un poco más de mérito todavía al abuelo. Y tener algo, digamos, que no desentone tanto. Tal vez una brújula... Que se puede usar en cualquier situación, pero era de tu abuelo. A tu personaje le va a pesar más todavía. Suena divertido el personaje. El torneo me está gustando, está, está re divertido, está sor me, me sorprende. Además, eh, no, no, no solo digamos, cómo está jugando la gente, y cómo está llevando a cabo toda área Sino la buena banda que hay a la hora de, de, de pelear ahí. Eso está buenísimo. Me sorprende muchísimo bien que está saliendo. Y también me sorprende eh, de nuevo cómo Ari está llevando todo. Cómo se hace eh, Bachi ahí cuando los también salió geniales. Creo que eso lo sorprendió a todos, de hecho. Sí, el torneo viene súper divertido. <coughs> ¿Qué tal la idea de un imperio que utilice animales para traslado, pero en realidad son esclavistas y usan razas animales para estos? <risa> eh, suena bien. De hecho, suena... Suena algo que los jugadores estarían en contra de y probablemente traten de, de derrocar esto para, para liberar a estas razas. Eh, eh, sí, definitivamente. definitivamente. ¿Se les ocurre alguna forma de que el ser de que ser el sanador del grupo sea particularmente divertido? Yo pienso hacer bromas sobre cómo se dañan los personajes. Pero solo eso sería monótono y forzado, creo. La actitud de tu personaje puede ser cualquiera. Entiendo que por ahí, digamos, solo dedicarte a curar puede, puede ser repetitivo y aburrido, pero en, algo, en algún punto eh, lo, lo, lo vas a tener que, que actuar vos y, y ponerle eh, un poco más de actitud del personaje y alguna suerte de chiste. Eh, me acuerdo una anécdota de un NPC, de un personaje que era tipo una abuela, algo por el estilo, y y curaba dando abrazos, por ejemplo o sea, te, Era una señora grande que te abrazaba te, te, te golpeaba en la cabeza Y te decía, ya está todo bien y, te, y ahí te lanzaba la magia La forma de lanzar el hechizo también puede ser una buena manera De, de, de cambiar un poco el estilo de magia eh, Eso puede servir Y después no me acuerdo otra Pero eh, re, es, Recuerdo algo así similar Que El que lanzaba magia de, de otra manera extraña. Pero sí, sí, era, era por ese lado. La, la, la túnica da calor, muchísimo calor. Y tengo que usar ropa sí o sí, porque si no eh, me transpiro toda la túnica y no da. Estamos. Perdí. <risa> Vamos a avanzar, entonces. <risa> un... Esta pregunta está buena. ¿Sos de usar o has usado alguna vez Deus Ex Machina? Sí. <risa> Definitivamente. He usado. No soy de usar. Para cualquiera que no sepa o está recién empezando, el Deus Ex Machina es una de las herramientas que tiene el DM para modificar un evento en la historia eh, necesidad de nada Esto es algo que puede hacer el DM en todo momento no Pero se tiende a usar cuando Sucede algo malo Sin querer mató a todo el grupo Bueno, ahora ¡pum! son los revive un dios que pasaba por ahí Lo que yo me encontré Con los Deus Ex Machina Tanto cuando los hacía yo Cuando participaba en mesas que sucedían Era que No quedaba bien el... Nunca se entendía bien Por qué pasaba eh... A veces prefería, bueno, murió mi personaje, prefiero que suceda eso a que ahora reviva de manera incómoda sepa qué está pasando. Eh, por otro lado también sostengo que es una, una herramienta. A veces sirve, a veces es útil. Eh, y a veces tal vez es eh, la mejor herramienta que tenés para, para continuar el juego. Obviamente que vos querés que salga todo bien, pero a veces las cosas salen mal. Y cuando salen mal, a veces también es mejor dejar que salgan mal sin problema. Estar todo el tiempo evitando que los personajes se lastimen o se salven, qué sé yo. Puede, puede volver aburrida la parte. Tengo uh, muchas preguntas. Pero voy a seguir. Star Bronner. Estaría de madera de o de cuarzo. <risa> eh, madera sería lindo. A ver, vamos a ver. quiero... ¿Cuál es tu opinión del Discord de la taberna? La verdad que a mí me gusta mucho. Está bastante ordenado. Hay... Si bien, digamos... El, la gente que charla ahí suele ser el mismo grupo de aquello de 15, 20 personas. Pero hay como, no sé, 700, 800 personas en el servidor. Eh, a mí me parece bien. Está bueno. Tiene, tiene lugares ocupados para postear. Tiene lo de la historia de la taberna. Historia de terror, que son... Cosas divertidas, agregamos lo del bajala estuvo estuvo genial, que atento aparece un post, eh, está bueno. Eh, me gusta mucho la parte de sugerencias, cuando nos tienen cosas está genial porque las podemos anotar para discutir después y tratar de mejorar el canal de alguna manera. Y no solo, solo la, son cosas de Discord, también son cosas de eh, tener invitados o temas de podcast o temas de videos, eso, eso está re bueno para mí, que, que existe y que la gente lo use siempre. Otra pregunta. pregunta ¿Rolear amor entre personajes, consejos, a favor, en contra? A mí me daría algo de cosa eh, no, no, no estoy en contra Para nada, de hecho Está totalmente eh, Demostrado Que dos personas cuando pasan O sea, un grupo de personas cuando pasan tiempo juntos Empiezan a tener relaciones eh, más, más fuertes Algunos con otros y, eh, es común, digamos. O si sea, hay dos do, do, do personajes que están hace 7 u 8 años de aventura, eventualmente van a desarrollar tal vez alguna conexión Así que no tengo problema. Eh, lo que sí, digamos, lo que son cualquier tipo de momento íntimo, eh, queda, digamos, fuera de juego. No hace falta rolear nada de eso. Eh, pero, digamos, está buenísimo que haya. Porque vos sabés que cuando alguno de los dos está en peligro... El otro va a tratar de ayudarlo. Va, va, va a hacer lo que pueda. Porque no es solo es más su compañero de aventura. También su pareja. O su... Que sea. yo no tengo drama. Pero. Son ese tipo de cosas que está bueno que estén. Pero no hace falta rolear el 100% de tiempo. O, o. O que se desarrolle sin parar. Eh, va por ahí. No, no hay problema. Ningún tipo de problema. Eh, sobre todo con grupos de gente que lo sabe llevar Eso, eso es importante Vamos, sí. Vamos. <ríe> Café y miel Me perdí, de nuevo me perdí ¿Cuál es tu conjuro favorito? Sabes que me voy olvidando de los conjuros favoritos Pero eh, suele, suele estar suele, Son cantrips Tipo taumaturgia, mano de mago Está buenísimo mago El disco flotante está muy bueno se eh, me olvidaron los otros Guay, se sé que es una pregunta abierta Así que podrías Podría ser tu conjuro favorito de varios aspectos de combate Que te parece más divertido Sí, creo que va por ahí eh, Hay uno que se llama Festín de, Festín de los héroes Que sé que tiene algún tipo de en el Medio combate pero es un hechizo tan dedicado a una situación linda que me encanta Bueno, están. supongamos que están en tipo en un pueblo y necesitan comer y las granjas no pudieron dar este dar año, lo que sea. Pum, Festín de los Héroes para todos. Están en un lugar horrible, bajo tierra, no ven la luz, hace nada, no, se no hay nada que los recuerde a un hogar, pum, festín de los héroes de repente están comiendo algo rico, en una mesa. Ese hechizo me gusta mucho. Eh, hace, hace, Tiene un efecto mucho más grande que solo lo que dice ahí. Sigamos, sigamos, sigamos. <ríe> Estoy re perdido. Hay mucha charla, eso está buenísimo. A ver, ¿dónde estamos? Una pregunta, vaquero. Una pregunta. Después de Anurin, dirigirás una campaña oficial al mismo grupo o seguirás con Homebrew? Eso ya, ya tan adelante no planeé. Sé que vamos a seguir con la Lurent un eh, montón y todo lo que pueda. Pero no sé qué va a pasar después. Eh, vaquero. ¿Veremos a Lion dirigir otros grupos? Tal vez. <risa> tal vez no. Hay que, hay que esperar. Vaquero. ¿Te, te hemos visto como player de Cristecas y Razo. ¿Algún día serán ellos player eh, de Lion? Creo que sí, la cuestión es organizar, sobre todo después de, de la última charla con Cristecas de, de jugar One Shot, sí que salió eso, eh, salió el tema ese, pero eh, hay, hay que organizar bien y la agenda de, de, de todos suele ser un caos. Estaría buenísimo que, que suceda. Eh, porque nada, jugar rol es divertido y, y lo que tiene esta cosa es que podemos conocer gente de todos lados. El, el, Cristecas vive en Uruguay y Mena eh, en México, así que tu ah, buscando alguna punta de dónde está James, Hola, ¿qué tal? Bueno, veo que está charlando. Ahí veo la suscripción. fa, estaba re perdido. Estoy buscando preguntas. Ahí veo las. Eh. Ay, soy un sabio. Bueno, espero que puedas descansar. Y que. Sí, me acuerdo de pregunta. Fue, fue una, una pregunta súper interesante. Lo de. No está relacionado con el rol, pero digamos lo de vivir el arte o, o vivir de algo o hacer una estudiar una carrera que, que te dé dinero eh, es una de las grandes decisiones que muchos tenemos. Estamos, estoy re perdido. Hay un montón de charlas. Ey, Cosir ya le aparece el dinosaurio, fantástico. Eh, gracias por todos tus consejos. En cuanto al rol, nunca he jugado, pero ya pude crear mi primera platilla de personaje. Y me encanta, buenísimo. <risa> eh. ¿Por qué se pierde tanto? Uh, cualquiera. ¿Una criatura que nada en lava automáticamente es inmune al daño por fuego o se podría hacer solo resistente? Depende de cómo está creada la criatura. Si es inmune o resistente al fuego, lo va a decir en la baja del personaje. Si puede nadar en lava, tal vez tenga alguna de las dos o tal vez tenga otra cosa magia que se lo permita. <risa> uh... ¿Cuál ha sido tu campaña más larga? También ¿Cuál es la campaña más larga en tema de, se de sesiones? La última que jugamos, no me acuerdo ya cuánto duró. ¿O dos años o dos años y pico? Sí, no. Carlos, una duda. Basado en los tres pilares de Deide, combate, exploración y roleo, vos, ¿cómo darías XP porque un personaje investigue bien o que los jugadores roleen bien a sus personajes? ¿Lo implementarías en Anurem? No. <risa> Eh, yo, juego, yo juego lo que llama Milestone Que es preparo Una cantidad de cosas que suceden Y cuando los personajes logran Superar eso, suben de nivel eh, Soy muy muy vago para, para ponerme a contar experiencia Y eh, eh, Milestone me ayuda muchísimo Así que ya está, es más fácil uh. uno ¿dónde estamos? Hay preguntas. La pipa que tienen, ¿es funcional? ¿Vos fumás? No, no fumo. Eh, creo que sí funciona porque la pipa la compró Luciana, creo que en algún lugar donde se venden cosas para fumar, pero yo no fumo. Y... y tiene como mecanismo, está toda preparada para, pero nunca lo usamos. Es más que nada decoración. Como para rolear al personaje del DM nada más. Eh, pero no, no fumo. Eh, siempre quise eh, tener una pipa de burbujas, porque las burbujas siempre me parecían divertidas. Eh, pero las chicas nunca quisieron. Así que bueno. Paso eso. Eh mm. Ah, vaquero, me gusta ser más jugador o más player Me gusta ser DM, <risa> más DM Bossier Jeans, si no tengo amigos con quien jugar, donde puedo aprender a jugar y no morir en el intento Hay... la primera opción que te puedo decir es que te sumes al canal de Discord de la taberna Y te fijes si hay mesas disponibles Pero también hay un montón más de servidores que, que comparten esto Está Ahora mismo estoy viendo mi Discord, a ver tenemos a DD Latino, Escuelita de Rol, Crónicas de un Bardo, Mil Mundos. ¿Cómo eh, se llama este? Multiverso del Rol. La idea es buscar esto, todos estos canales, buscarlos por Instagram sobre todo, ahí vas a encontrar toda la información de ellos o en Facebook. Y, y todos van a tener un lugar donde se anuncian mesas y te van a enseñar a jugar y van a estar recopados porque <ríe> está buenísimo cuando llega alguien a un servidor de rol, quiere jugar, encuentra una mesa y se arma un grupo. Eh, así que te recomiendo que vayas por, el, por alguno de esos canales de, de, de rol Eneas <ríe> Pregunta, ¿qué tal el rango etario de los viewers del canal? Creo que eso se puede ver en las estadísticas del canal, tengo curiosidad eh, un gran, el, el porcentaje más grande es de hombres en comparación a mujeres y el rango etario que, te, que, que tenemos eh, está... No me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que de, de entre 18 y 35 años es la, la mayor cantidad de espectadores. Creo. Porque yo debería revisar esto más seguido. <risa> pero no me acuerdo cuándo fue la última que lo hice. Ah, digamos, digamos. Tú, tú, tú. Cryptox, Planeo diri dirigir el Starter Set en Roll20. Es mi primera vez dirigiendo para presentar rol a unos amigos. Anteriormente solo he jugado. Pero veo la aventura y siento que hay mucha info. ¿Consejos? Sí. Cuando vos dirijas en Roll20 y muestras las imágenes, tratá de preparar todas las imágenes en diferentes hojas del, del Roll20 antes de ponerte a dirigir. Eh, entonces... Cuando empiecen a jugar, vos les mostrás mo mo la imagen que crees, después cambias de página y la imagen está de nuevo. Entonces no tenés que vos perder tiempo agregando cosas mientras jugás. Así que eso, todo eso, prepáralo antes. <risa> ¿Cómo se calcule el de valor de esa Ah, estoy viendo, acá estamos. Qué rápido va el chat, se me pierde el, se me pierde el mouse. Carlos, como DM y, pers y personaje, ¿qué tendrías que hacer para arreglar la identidad de un Changeling? Creo que está en la descripción del Changeling. No estoy del todo seguro. Eh, vamos a ver rápidamente, pero creo que está. Eh, además te dice exactamente lo que copias y lo que no copias. Hay muchas, hay, bueno, hay que decir, vos te mantenés en tu nueva forma hasta que una acción recupere tu forma original o te mueras. Hay hechizos que revelan estas cosas, que parte del efecto del hechizo es revelar eh, si es un cambio de forma, revelar la forma original. Eh, ahora no me acuerdo uno, pero había uno tipo de rayo del sol, no me acuerdo. Uno que usó Luciana, me acuerdo. Una cripta. Digamos. <risa> están festejando. Eneas, sí. ¿cuántos personajes llevas creados y jugados? <risa> Llevo muy muy pocos personajes creados y No, no quiero mentir con el número, pero poner que sean menos de 20, 15 <risa> por ahí. Que sí, estamos al final espero que me salté algunas preguntas <ríe> Perdón vaquero Si no te las respondí tráela a la próxima eh, Pero bueno Ahí estamos eh, Bueno La verdad hay un montón de preguntas Estuvo buenísimo El stream de hoy Espero que les haya gustado eh, Gracias a a la, a la gente que se sumó A todas las preguntas que me hicieron A todos los suscriptores que se sumaron hoy eh, y a la gente que nos dio follow, o a la gente que, que estuvo ahí respondiendo a las otras preguntas del chat, que eso está buenísimo también, es algo que valoro un montón. De hecho, si, si a ustedes les sirven los videos de la taberna, es algo que noté mucho en lo de los terrenos, pero seguro pasa en, en los otros videos también, y es que en los comentarios hay más información de más gente, así que les, los invito a A una vez que terminan de ver un video, que sé yo, por ejemplo, de las ruinas o el de... O el de los bosques, se fijen abajo porque hay más gente Añadiendo información, eso está genial Y es algo que nos encanta, que se comparta Más información y Así que creo que no queda nada más que Buscar a alguien para hacerle raid Y para que ustedes sigan Gente de jugar rol Eso es todo, así que les agradezco mucho Y nos vemos en el próximo stream, no se olviden La próxima es building. dejar con el outro Chao.